Es normal tener gases. Fue una de las frases que salió en la primera reunión de, de la Comisión de Nutrición y es verdad. ¿Cuántos pacientes vienen a la farmacia? Eh, yo creo que por gases y por acidez, ¿no? De este tipo de trastornos funcionales que se quejan y luego pues también trastornos de tránsito intestinal o bien diarrea o estreñimiento. Pero realmente la dispepsia está presente en nuestros eh, mostradores a diario. Entonces eh, realmente hay que poder diferenciar así de forma somera eh, lo que son patología a nivel digestivo y lo que es más intestinal, porque como veis eh, la parte de abajo que es el diagnóstico diferencial con el síndrome intestinal irritable, hay síntomas que son comunes y que pueden hacer que eh, sea más dificultoso eh, pues tener un, una aproximación al diagnóstico, por ejemplo la distensión abdominal es común tanto en la dispepsia, el meteorismo, como en el intestino irritable, el dolor espástico también, esos cólicos invalidantes que son bastante incómodos, y hay veces que la gente pues tiene que tomar una buscapina o tiene que acudir a urgencias porque está muy muy incómodo, los gases, el meteorismo también. ¿Qué es lo que nos puede hacer diferenciar que hay a lo mejor de la dispesia también puede haber un trastorno intestinal, pues cuando se altera el ritmo intestinal. Eh, y sabéis que con eh, síndrome de intestino irritable hay las dos variantes. Hay gente que presenta diarrea, que es lo que suele ser más habitual, pero también hay gente con tenimiento crónico derivado de un intestino irritable. Luego veremos cómo se puede eh, diagnosticar de forma eh, sencilla... Eh, heces grasas, normalmente cuando hay heces grasas pues puede haber un trastorno biliar o puede haber ya un síndrome de intestino irritable. Y las náuseas también es un síntoma eh, muy eh, común eh, que nos puede indicar tanto patología digestiva como gastrointestinal. Cuando el intestino irritable se da en niños pequeños eh, puede haber un retraso de crecimiento, en adultos no se da tanto. La buena noticia es que el tratamiento es... Eh, fácil, es eh, muy sencillo de, de entregar al paciente, podemos estas eh, referencias que os vamos a dar de alimentos que generan pues, más gases, que fermentan, que empeoran la clínica. Eh, eh, la dieta baja en FODMAPS, que eh, es una dieta sin alimentos fermentables eh, que básicamente quita pues eh, fructanos, ajo, cebolla, gluten, eh, quita también puerro... Eh, quita también eh, derivados eh, de la lactosa, de la fructosa, eh, entonces tenemos pues eh, más que las frutas que eh, no podemos consumir, es más fácil decirle las frutas que sí se pueden consumir, que serían kiwi, eh, sería eh, piña, mandarina, naranja, arándanos, eh, papaya, eh, esas serían un poco básicamente las frutas que se toleran bien, el melón, por ejemplo, también se tolera bien cuando hay un intestino irritable, cuando hay un síndrome de dispersia, meteorismo, gases, dispersión abdominal. Normalmente la gente llega a la farmacia y dice, es que estoy hinchadísima, me levanto por la mañana eh, y ya eh, me noto que, que, que desbordo, que después de comer... Estoy muy incómodo me tengo que soltar el cinturón. Eh, yo he tenido pacientes que incluso cuando trabajaban por la tarde preferían no comer para evitar en la reunión que tenían por la tarde pues, tener ese problema de, de gases, eructos, pedos o incluso a veces diarreas repentinas que les hacían pues, eh, un menoscabo importante en la calidad de vida. Y después sería pues, todo el grupo de las legumbres... Eh, y serían también eh, los polialcoholes eh, el alcohol más común, eh, quitando las frutas que ya están excluidas en el grupo de la fructosa, es el aguacate. Entonces, como veis, son alimentos bastante comunes en la dieta mediterránea, atlántica, que simplemente quitando ajo, cebolla, lactosa, fructosa, legumbres y el aguacate, y el gluten van a notar una mejoría y es un agradecimiento que van a tener hacia vosotros de por vida porque mejoran ya desde la primera semana. Yo en el intestino irritable suelo dar el alflorex, que es la cepa única del bifidobacterium longum, porque equilibra mucho tanto la diarrea como el estreñimiento y es un único eh, probiótico. No está indicado en el intestino irritable los eh, probióticos a base de eh, simbióticos que llevan pre. Porque los prebióticos como la inulina, sabéis que es fibra fermentable y en este tipo de pacientes eh, no, no, van tan, no van tan bien. Entonces eh, yo eh, personalmente doy el alflorex, es un probiótico un poquito más caro, pero me funciona muy bien. Vale, tenemos el primero. Eh, luego tenemos también a nivel gástrico eh, la digestión requiere que tengamos un pH ácido y sabemos que en España somos el país que más inhibidores de la bomba de protones eh, consumimos. Eh, se receta un montón y eso al final acaba alterando a esa digestión ácida que necesitamos. Pues como veis, pero veis que el pH de la boca es leve, en el estómago se hace más ácido y luego se balancea en el intestino delgado para favorecer la absorción. Necesitamos esa acidez de estómago porque el ácido clorhídrico eh, nos va a activar el pepsinógeno que a su vez activa la secretina, que estimula mi hígado y páncreas y favorece en esta digestión de las proteínas. Y, la, y también al activar la colecistoquinina, también favorece la secreción indirectamente de las grasas. ¿Qué pasa cuando nos eh, estamos tratando con omeprazol a años y años, como pasa en gran parte de nuestros clientes pacientes? que se altera este equilibrio del pH y vamos a tener pues alteraciones a medio o largo plazo de la digestión incluso de la absorción de la vitamina B12 con todos los eh, peligros que tiene a nivel neurológico que pues se está viendo que hay que modificar los valores eh, que tenemos de vitamina B12 en las analíticas básicas porque hasta las personas, aunque no seamos veganas deberíamos tener unos niveles más altos para mejorar la salud neurológica a futuro entonces, mucho ojo con los inhibidores de la bomba de protones y si veis que algún paciente pues, está teniendo anemias o cansancio o despistes o gases, eh, podemos sospechar que a lo mejor no necesita tomar el, el omeprazol y se lo podemos comentar al médico o sustituirlo por una alternativa natural. reflujo, también es algo eh, muy muy muy común, El, la enfermedad por reflujo gastroesofágico aquí las personas normalmente lo que transmiten es que eh, les viene pues una acidez eh, que puede a veces también estar acompañada de, de gases eh, que a veces pues tienen afonía eh, infecciones de garganta muchas veces la gente se entera que tiene reflujo porque tiene pues sus problemas eh, de afonías constantes y pues, yo sigo, sí? vale, entonces aquí lo que tenemos que recomendarle, como se sabe que el, la, la circunferencia abdominal eh, favorece el reflujo cuando está eh, una acumulación de, de sobrepeso a nivel de la cintura, pues dentro de lo posible que hagan algo más de deporte, que cuiden un poquito la dieta para bajar de peso. Evitar también comidas que les favorecen eh, el retraso del vaciamiento gástrico, que son las comidas grasas, o las comidas muy copiosas, o comidas que llevan pues, picante, o que llevan especias que las hacen eh, menos digestivas. Y también otra vez eh, la cebolla y el ajo es algo la cebolla y el ajo que son como decíamos muy comunes en nuestra dieta atlántico mediterránea en este tipo de personas con reflujo eh, si lo retiran una temporadita van a mejorar un montón y por supuesto el, el alcohol y el tabaco y luego siempre se lo comentan a los pacientes la menta también eh, estará contraído en este tipo de pacientes. Entonces, muchas personas que toman pues eso, chicas, caramelos de menta, eh, menta poleo, que tiene fama de ser algo muy digestivo después de las comidas copiosas, eh, en este tipo de personas con reflujo habría que, que evitarlo. Bueno, como decíamos, eh, la hipocloridria sería eh, la pérdida por haber tomado pues, muchos inhibidores de agua de protones, pero también por otras causas que puede haber, pues, lipiosis, alteraciones de la microbiota, gastritis atrófica, pues, eh, intervenciones quirúrgicas, cáncer de estómago, que también favorece alteraciones de la digestión. Entonces, como decíamos, eh, la hipocloidria afecta a la absorción del calcio, podiendo pues favorecer osteoporosis. Disminuye la secreción de CCK, la colecistopinina, entonces vamos a tener esteatorrea, heces grasas y, y peor absorción de las vitaminas liposolubles como la vitamina K. Tenemos más eh, tendencia a la aparición de SIBO y SIFO, que es sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento fúngico, que luego lo veremos. Eh, aparecen problemas de vaciado gástrico y todas las vitaminas relacionadas, aparte la B12 que comentamos antes, el ácido fólico y el hierro que está muy relacionado con anemias y problemas a nivel de eh, conseguir un embarazo, pero también magnesio, zinc, eh, que van a verse afectada su absorción. Y además eh, la hipocloridria, como necesitamos el pH ácido para digerir las proteínas, pues vamos a tener eh, pues la digestión de proteínas, gases, putrefacción, eh, distensión abdominal, o sea, se nos complica el cuadro. O sea, el, el pH gástrico eh, es súper importante. Entonces, es, eh, cuando vemos que hay una posible pérdida de esa acidez gástrica, tenemos varias opciones, puede ser o la betaína, eh, que favorece la digestión de, los, eh, de las proteínas y previene pues, todas estas pérdidas de nutrientes en su absorción, y eh, las enzimas digestivas, la, la betaína, eh, para restablecer un poquito el, el pH, o agua con unas gotitas de limón, que es un remedio casero. No vale, nos vamos a parar mucho hoy en el tema de las, de las sales biliares, porque sí que es un trastorno que no se da con tanta frecuencia o a lo mejor no es tan fácil de diagnosticar. Pero quedaros con el tema de las heces que flotan, las heces grasas, la osteatorrea. Ese es un indicador de que eh, probablemente eh, no está funcionando bien la colicistoquinina o hay un problema de conjugación con las sales biliares. Básicamente quedaros con que las sales biliares derivan del colesterol y luego se tienen que conjugar con los aminoácidos, glicina y taurina. Y eh, cuando no se conjugan bien es cuando pierden efectividad y es cuando pueden aparecer estas heces grasas. ¿Qué podemos hacer? Recomendarle coleréticos y colabogos, que son alimentos: alcachofa, clavmaría, diente de león, boldo, los que están normalmente en los complementos de tox eh, para eliminar toxinas o para favorecer hígado y vesícula. Eh, estos activan la secreción de la bilis y favorecen el drenaje cuando ya está formada en la vesícula biliar para que vaya al intestino. Entonces, estos alimentos nos van a ayudar mucho. Y luego hay una cepa también de bifidobacterium eh, breve que también favorece la desconjugación. O sea que hay soluciones para todo, ¿eh? Y también se ha visto que los polifenoles que sabéis que son pues, eh, las que están en el ollejo de la uva, o el maqui, o en el de muchos, bueno, con la carcetina, por ejemplo, eh, también favorecen eh, este tipo de, de solución cuando hay un problema de sales biliares. Entonces ya hay complementos en el mercado como el de terasiens que ya llega una mezcla de Fidobtenium fito, breve, polifenoles y coleréticos y colagobus, que son muy eficaces para este tipo de, de pacientes, ¿vale? ahí tenéis en casa para revisar un poco la definición y los alimentos que, que son eh, una única precaución, si la persona tiene piedras en la vesícula eh, no es bueno abusar de los colerétricos y colabos, porque puede hacer que estas mini piedras obstruyan el colédoco, es la única precaución que tenemos que tener, pero bueno a mí no se me ha dado ningún caso pero sí que normalmente es eh, algo que hay que, que manejar ¿vale? si tenéis eh, Dúdales si van por ahí los tiros, preguntarles si en algún momento le han diagnosticado eh, piedras en la vesícula o a tenido algún cólico, porque sí que la podemos guiar. Y como decíamos, pues estos eh, polifenoles el resveratrol y quercetina son los que han eh, demostrado una mayor actividad para favorecer esto. Este es decíamos que era el tener un breve, que ahí os explica un poco la función que tiene y ya nos vamos al siguiente grupo de trastornos, que está eh, centrado pues eso, en el tubo digestivo y tanto la mucosa como la microbiota, que sabemos que es eh, nuestro segundo cerebro. Entonces, el tracto digestivo pues es la principal superficie de intercambio y comunicación. La mucosa es eh, un gel que lo recubre, recubre todos, eh, los órganos huecos del organismo y está formado por mucinas hasta hace poco no se le daba mucha importancia a las mucinas, pero hoy en día sí que se sabe cuando no tenemos el mucus, eh, esta mucina funcional, pues aparecen problemas y hay más eh, facilidad que tengamos pues, un problema de, de disbiosis intestinal, permeabilidad y que luego pues, avance a pues, un trastorno como el sobrecrecimiento bacteriano esta mucosa intestinal está eh, compuesta por, eh, sobre todo, eh, un aminoácido que se llama treonina que está en alimentos de origen animal, entonces ahí ya una primera advertencia, los vegetarianos van a tener el mucus menos competente, menos activo que cuando tenemos una alimentación omnívora. Entonces, hay ciertas personas que como veremos eh, son no secretores de mucus porque tienen una mutación. Entonces, este tipo de personas, eh, junto con los vegetarianos, se podrían beneficiar de un complemento eh, para activar el mucus a lo largo de su vida, porque van a hacer que se tapicen los órganos internos del tubo digestivo y que tengan un sustrato eh, más agradable y productivo para que se establezca la microbiota beneficiosa. Entonces, tiene que ver con eh, el alfa-1 fucosa, que es un, eh, un azúcar que junto con la glicoproteína está rica en treonina, eh, forma el mucus. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, nos encontramos con individuos no secretores que tienen los dos genes FUC2 inactivos? Esto es un 50% de la población, es eh, muy, muy, muy frecuente. Tiene más tendencia, como veis, pues a todos los trastornos digestivos, eh, que veremos a continuación, disbiosis, candidiasis, sigo, intestino irritable, glascalalgia... Eh, le llaman síndrome seco de las mucosas, es algo bastante nuevo, no sé si lo habéis escuchado recientemente, pues algo se está trabajando, pero también a nivel... Eh, eh, a nivel ya no solo local, sino a nivel eh, extradigestivo digestivo, eh, hay más riesgo de patologías metabólicas como la diabetes. Por supuesto, eh, es gente que al tener un síndrome de cosas tiene más tendencia a estreñimiento. Pero lo más preocupante es que a nivel metabólico pues, se están ya relacionando con eso, diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes del sistema digestivo el Síndrome de intestino irritable y la inflamación intestinal, ya cuando ya hay una proteína positiva, pues enfermedad de Crohn, rectocolitis, pancreatitis crónicas, incluso cánceres. Entonces, es muy importante saber que el mucus eh, tiene, juega su papel. Y que cuando una persona pues, tiene mucho estreñimiento, tiene problemas constantes de pues, candidiasis, o intestino irritable, o SIBO, eh, que, que está mal de una temporada, yo muchas veces meto el mucus a mayores del tratamiento que decidamos, que pues, sobre el florex, o eh, la betaína, porque realmente no viene mal y es eh, prueba error, porque un 50% de la población es no secretor, entonces nos puede beneficiar mucho. Y luego la microbiota ya sabéis todos que hoy en día está muy de moda, que existen ya eh, análisis de microbiota, metagenómicos, eh, que mapean todo el, el mapa de filos que tenemos, pero hoy en día todavía no es fácil, aunque detectemos un filo que está por debajo del lo habitual, con un complemento de probióticos, conseguir que se recomponga. ¿Por qué? Porque hay, una vez que llega primero, tiene que llegar a la zona en perfectas condiciones. Y luego hay unos mecanismos de competencia que no es fácil que una especie eh, sea capaz de desplazar a las especies patógenas que tenemos. Entonces, está avanzando mucho, pero tiene que avanzar más para nosotros aplicarlo. Entonces, a día de hoy lo que tenemos que eh, saber es que... Mmm, pues las relaciones son simbióticas entre el intestino y la microbiota eh, hay un eje intestino cerebro importantísimo eh, la microbiota también es la responsable de la eh, síntesis de neuromediadores como la serotonina, la dopamina, el GABA eh, es, es un órgano en sí mismo que tenemos que cuidar y cuando detectemos que hay una posible alteración de la microbiota ahí como farmacéuticos tenemos que, que intervenir entonces, eh, cosas que le podéis decir al, a la persona para que sea consciente de, de que la microbiota hay que cuidarlo. Pues que tiene la función protectora de la mucosa, como decíamos, que le ayuda a diger, digerir los nutrientes, a absorberlos y a sintetizar vitaminas, que es responsable de su inmunidad y regula el apetito-saciedad, por eso es muy importante en las dietas también repoblar la flora intestinal cuando la persona toma medicamentos o está muy estresada. También favorece el crecimiento óseo porque mejora la absorción del calcio y evita las anemias porque estabiliza las reservas de hierro. El, como decíamos, los neuromediadores, la serotonina, dopamina y tiene neuronas. El, la, el, la microbiota al final eh, en el intestino pues hay 100 neuronas similares al sistema nervioso central, o sea que la conexión química es bidireccional. Viene pesando 2 kilos. Eh, tenemos más genes de bacterias que genes eh, propios del ser humano. Y cada individuo tenemos un código único, un código de barras que nos va a, de a definir. El metagenoma serían 600.000 genes, para que hagáis una idea, y los genes del ser humano son 25.000 y tenemos 100 billones de bacterias de unas, depende de los autores nos dicen 500, 1000 especies distintas esta microbiota va variando con edad y a partir de los 40 años desaparece el bifidobacterium va bajando entonces sí que tiene eh, sentido a partir de los 40 años ofrecerle a vuestros eh, pacientes un complemento que tenga bifidobacterium por lo menos una vez al año o yo diría cada 6 meses porque realmente... Eh, lo podéis probar en vosotros mismos, pero mejora un montón y se previene todo el trastorno que estamos viendo de, de disbiosis. Aquí veis cómo van variando a lo largo de, la, de las edades eh, y también ya se sabe que las, los niños que nacen de parto por cesárea eh, son menos eh, inmunocompetentes que los niños que nacen por parto vaginal. De hecho ya hay pues, muchos países que las matronas, eh, aunque sea un parto por procesaria, cogen con una gasita eh, mucus vaginal de la mamá, impregnan las mucosas del bebé para que haya un primer contacto, porque en el canal de parto se ha perdido esa primera impronta de microbiota materna. ¿De qué depende la diversidad? Eh, la diversidad es sinónimo de salud. pantante. más diversa sea nuestra microbiota, más cepas tengamos, es un pronóstico de buena salud y prevención de enfermedades. Por supuesto, la edad, ya hemos visto que a los 40 el vicio de desaparece, la herencia genética, como siempre, el tipo de parto, la edad de gestación a la que nació el bebé, el tipo de alimentación, no es lo mismo la microbiota de vegetarianos que de personas que toman una dieta unívora o de personas que son muy carnívoros, eso varía mucho. Eh, factores fisiológicos, alteraciones anatómicas del tracto gastrointestinal, eh, patologías, medicamentos, hábitos tóxicos, mascotas. Se ha visto que las familias que tienen una mascota tienen una mayor diversidad de la microbiota eh, en los niños y son más inmunocompetentes de cara a infecciones de guardería, El eh, nivel socioeconómico y la gestión emocional. Como decíamos, hay como una química bidireccional mente intestino. Entonces, según cómo gestionamos las emociones, también responde a nuestra microbiota. Y al revés, según el tipo de cepas eh, que tenemos activas, eh, tenemos una forma de enfrentarnos a la situación eh, a la que nos encontremos diferente. Y, y claro, también hay controversia, porque dicen que a todos los mapeos que se hacen, es como una foto del momento presente, pero como es un órgano en movimiento, la microbiota, no sabemos si la foto la han hecho movida o han cogido bien eh, todos los filos que, que están. O sea, es un campo en constante eh, progresión. Aquí expusimos eh, los tipos eh, principales de las microbiotas. Los lo dejo para que lo veáis. Básicamente, quedaros con que hay microbiota unconutritiva, reguladora y proteolítica. Y si alguna vez habéis visto un test de, de heces de microbiota lo distribuyen así, las cepas, normalmente ponen como códigos de semáforo para saber los que están un poquito desviados por arriba o por abajo, los que están en exceso, y ahí tenéis ahí las, eh, las especies principales. ¿vale? Pero no nos queremos parar mucho para no hacerlo muy tedioso y, y luego nos vais comentando si queréis que hagamos eh, monográficos de algunos temas. la disbiosis al final es una alteración del equilibrio de la eubiosis eubiosis es eh, la microbiota ideal eh, con los porcentajes que nos interesaría tener según los estudios pero eh, esto es idílico con frecuencia ya visteis que hay un montón de factores que afectan a la composición de la micro, microbiota y al equilibrio de las especies como alimentación, infecciones, parásitos, fármacos tóxicos, estrés mascotas, Entonces, eh, ¿qué problemas nos pueden aparecer en el mostrador? Personas con disbiosis, pues por un lado pueden tener alteraciones inmunitarias, gastrointestinales o inflamación. Ya pasamos a la esfera metabólica que decíamos antes. Alteraciones inmunitarias, pues eh, como el, también se suele decir, el 80% de las defensas se sintetizan en el intestino. Si tenemos mal la flora intestinal, la microbiota... Pues vamos a tener infecciones recurrentes, podemos empezar con la esfera autoinmune y el cuerpo empieza a atacar eh, sus propias estructuras a nivel sistémico por la permeabilidad. Porque ahora veréis que cuando las bacterias empiezan a crecer de forma normal se generan pues, unos eh, metabolitos que acaban dañando la pared intestinal, aparecen poros, y a partir de ahí pues, entran al torrente sanguíneo sustancias mal digeridas, toxinas, y se pierde esa función barrera, que es la que comentamos en primer lugar, del tubo digestivo. También aparecen pues, dentro de la pues eh, por exceso, alergias, atopias, asma, cada vez más frecuentes en, en los niños pequeños. A nivel gastrointestinal, además de una posible diarrea estreñimiento según los filos que predominen, aparecen las intolerancias alimentarias, que mucho porque pues, no se digieren bien las grasas y las grasas es el vehículo de las vitaminas liposolubles o tenemos un tránsito acelerado y no da tiempo a, a que se absorban en, a su debido momento intestino irritable, lesivo, permeabilidad, o sea es como la antesala, la disbiosis de eh, la tormenta perfecta por eso tenemos que intentar intervenir antes de, de vernos en este cuadro la buena noticia es que si tenemos una foto de conjunto del cuadro nos puede hacer pensar que la persona no solo necesita algo para ir al baño, sino a lo mejor necesitamos darle probióticos y a lo mejor sí algo para favorecerle el tránsito o algo que le corte la diarrea pero además intentar luego restablecerle esa e eubiosis esa microbiota eh, ideal que deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque si no a la larga, esta esfera de inflamación, eh, síndrome metabólico patologías, pues va a favorecer pues ya dijimos, eh, diabetes, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, eh, patologías hepáticas y también, fijaros, eh, estrés-ansiedad es bidireccional, como decíamos, el estrés afecta al intestino, pero también el intestino favorece la incidencia de estrés-ansiedad, depresión o ese estado de neblina mental como embotamiento que muchas veces la gente lo, lo asocia eh, pues a bajón de azúcar, pero no es bajón de azúcar, eh. a veces está como intoxicado, por ejemplo, de las toxinas de la candida. Cuando hay una candidiasis y hay esa sensación de pérdida de, de, de concentración, de memoria, de agilidad mental, de chispa, está uno como apaluminado. Pues tiene que ver muchas veces por una dis disbiosis intestinal. Aquí es un poquito para que veáis eh, cómo sería. Eh, las uniones estrechas de los enterocitos de la mucosa intestinal cuando están bien y aquí cuando empieza a haber poros y cuando se abren pues lo que pasa es que al torrente sanguíneo pueden entrar eh, microorganismos, gluten, eh, restos de fármacos o sustancias mal digeridas de la alimentación y esto genera pues eso, mala absorción, autoinmunidad y la barrera hematoencefálica y e inflamación sistémica vale ya al intestino irritable que yo creo que es de lo que más veréis ¿no? en la consulta y en las farmacias eh, si hacéis, alguno hacéis pues sí, ¿no? consulta en la farmacia de nutrición eh, y tu Clara también ¿no? eh, y ¿qué trastornos son los que más los, los que más eh, incidencia tienes? intestino irritable meteorismo, no a lo mejor eh, diarrea ceñimiento vale, pues como ya vimos en la primera diapositiva, eh, es importante saber por dónde van los tiros, si es solo algo digestivo o también puede ser eh, intestinal. Entonces, normalmente el síndrome de intestino irritable no tiene una eh, prueba analítica, que es lo que le gustan los digestivos para diagnosticar. Se diagnostica en base a criterios ROMA4, y eh, es una serie de circunstancias que se tienen que prolongar en el tiempo y que afecten a la calidad de vida de la persona. El 70% de las personas tienen síntomas leves, pero fijaros, una cuarta parte desarrolla comorbilidad psiquiátrica para que os deis cuenta de cómo impacta en su calidad de vida. Porque eh, la persona, cosas que me han dicho... Eh, esto es una somatización, el psicocondríaco, lo tuyo es un tema nervioso, no tiene cura, se sienten eh, solas, desamparadas e incomprendidos. <risa> Porque no el sistema sanitario no, no se para, no, no le dan la importancia que tiene y realmente en el día a día es algo que a la persona eh, le menoscaba mucho su, su independencia, su capacidad de planificación. Entonces es, es importante saber eso, que un 25% de las personas eh, pues, eh, tienen una comorbilidad psiquiátrica y bueno, un 5% yo creo que es, es más, esto es lo que encontré en bibliografía, están a tratamiento psiquiátrico. Lo que sí son personas eh, bastante eh, exigentes como pacientes, o sea, porque ya han leído todo, son bastante del perfil perfeccionista, autoexigente, que le gustan las cosas muy organizadas, entonces sí que es bueno que tengáis para enfrentaros a ellos pues eh, pues eso, pues un, un, un pequeñito guión con consejos básicos de alimentación y que sepan que, eh, que pueden preguntaros y que hay que... Eh, formas de tratarlo que, que no hay que conformarse que esto sí que tiene cura a lo mejor pues, en épocas de más estrés vuelven a tener un brote pero mejora muchísimo con la dieta baja en FODMAPS y el alflorex eh, va a decir eh, normalmente ¿qué hacen los digestivos? Eh, para descartar intolerancia asesiva, pues una analítica en sangre y heces eh, para ver si está la calprotectina que es eh, la proteína que se es, vuelve bueno, en estándar para diagnosticar Crohn y colitis ulcerosa Indica inflamación, entonces cuando la proteína está alta, eh, ya realmente hay una patología un poquito más avanzada. Ecografía, eh, endoscopia, a veces hacen biopsia para descartar celiaquía y los test de azúcares y alergias alimentarias. El estrés en este tipo de trastornos funcionales digestivos es importantísimo, ya, ya lo comentamos varias veces. Eh, el nervio vago es el hilo conductor entre el cerebro e el intestino. Esto es una frase que, que a mí me gusta mucho. Que No solo somos un conjunto de órganos con una fisiología, sino que somos seres racionales y emocionales, en los que todo se relaciona y se influye. Eh, es lo único que quiero que os eh, llevéis claro para transmitir a las personas que tengáis delante. Que el, el estrés, la ansiedad, el muchas veces andar como andamos como locos, no ayuda a este tipo de personas con estos trastornos. Y cuando no congestionamos bien nuestras emociones, pensamientos o conductas, nuestro aparato digestivo se resiente. Esto es algo que podéis poner en el, en el panfleto este, en el folleto, de, con el logotipo de la farmacia, que les hace reflexionar y se dan cuenta que realmente les entendéis, porque es, eh, son personas que, que vienen rebotadas de muchas puertas y como veis, pues eso también les impacta mucho el, el intestino responsable del 98% de la serotonina conocida como la hormona de la felicidad y del 50% de la dopamina que es la hormona del bienestar eh, es eh, la que se estabiliza con las medicaciones eh, de la hiperactividad el déficit de atención eh, el deporte también activa mucho la dopamina entonces eh, nos va a ayudar mucho a que estas personas se conciencien de que además de la dieta que le recomendemos también tienen que intentar gestionar mejor el estrés luego lo, lo veréis en el cuadro de patrick que, que son como tres pilares de un, de, de un de, vamos, de, del asiento tenemos que para conseguir mejorar necesitamos eh, alimentación gestión del estrés algo de ejercicio para que sea una mejora a medio y largo plazo este sería un poquito otro cuadro de patogénesis que ya más o menos resume lo que, lo que vimos. Y ya os adelanto, cuando hay SIBO, normalmente eh, hay una alteración de gases de hidrógeno y metano, que es lo que nos ayuda a diagnosticarlo. Pero realmente hay fermentación bacteriana, suele haber problemas de ácidos biliares y se genera esta permeabilidad bidireccional que hace que, que se estropee el cuadro. También es útil tener a mano la escala de heces de Bristol porque a veces la gente eh, es objetiva pero a la veces subjetiva. Eh, una diarrea para una persona a lo mejor no lo es para ti. Entonces está bien tener un, una evolución objetiva de cómo está el cuadro. Entonces eh, tipo 3 y 4 al tener el atlas un poco es más fácil que la persona te diga pues cómo está yendo, no solo de cuántas veces va al baño, sino cómo es la textura, la forma, eh, el olor. También luego veremos que el olor de los gases también nos ayuda a diagnosticar los tipos de, de sibo. Aquí os lo dejo para que lo veáis con calma. Eh, son los tipos de intolerancias como se hacen las pruebas, tanto para la lactosa como la fructosa y el sorbitol. Eh, fructosa y sorbitol van unidos siempre. Eh, siempre que hay una persona con intolerancia a la fructosa tenemos que, que quitar también el sorbitol, ¿vale? Porque si no, no va a mejorar. Y, y en este caso normalmente ya vienen con la prueba hecha, eh, que estas pruebas sí que se hacen en la seguridad social, pero también vosotros con la dieta baja en FODMAPS, cuando tengáis un, una sospecha de que hay un trastorno intestinal, la persona ya va a mejorar, porque es una dieta que quita gluten, lactosa, fructosa y los polialcohólicos. Eh, Entonces, si después de dos meses con la dieta FODMAPS, que es lo máximo que se recomienda, la persona ha mejorado y al ir reintroduciendo uno a uno, vemos que la persona empeora, va a ser muy fácil, sin que se tenga que gastar el dinero en la prueba, eh, detectar qué tipo de familia de alimentos le sienta mal, qué tipo de azúcar, fermentable es el que le está generando síntomas, si es eh, la lactosa, la fructosa, el sorbitol o es el gluten, eh, porque el gluten también lo quitamos en la primera fase de la dieta baja en fórmulas. El SIBO. El SIBO eh, es también un algo bastante habitual, no sé si os suena en la farmacia, que alguien os lo haya comentado, porque realmente hasta hace dos años o así no se hablaba mucho en la consulta y ahora con la pandemia eh, está, eh, vamos, desmandado, no sé si lo habéis notado que hay más trastornos digestivos eh, con todo este año y pico que llevamos de, de pandemia, de estrés, de, de angustia, por esa bidireccionalidad que hablamos, pues yo ahora cada vez tengo en la consulta más eh, eh, pacientes con SIBO. El SIBO no deja de ser la evolución de la eh, de la microbiota, de la disbiosis, y que hay, lo que pasa es que las bacterias que están normalmente en el intestino grueso, hay un sobrecrecimiento bacteriano y se desplazan al intestino delgado. Entonces, esas bacterias que fermentan, que es su función normal, cuando están en, en, en el número y en las colonias normales, no hay problema, pero cuando se sobredimensionan, desplazan otras bacterias y suben al intestino delgado, Nada más comer esas personas ya se, se les hincha el abdomen superior porque esas bacterias generan eh, explosión de gas y entonces en vez de tener gases abajo, pues ya están arriba, nada más acabar de, de, de empezar la comida. Entonces, eh, síntomas. Esta es una infografía que si queréis también las podemos pasar. Eh, tiene una esfera sintomatológica muy eh, amplia. Desde acné, rosácea, vómitos, pérdida de peso, náuseas, hinchazón, fatiga, dolor articular, desnutrición, depresión, diarrea... O sea, es un cuadro que veis que abarca, como vemos, un montón de, de trastornos. Y el tratamiento, la buena noticia, es que también va muy bien la dieta baja en FODMAPS. Yo sigo recomendándolo a dos meses, pero sí que es cierto que ya hay publicaciones que dicen que uh, si con 15 días... La persona ya mejora, se puede acortar eh, la duración, porque es una dieta que es un poquito exigente. Pero bueno, si le das menús, la gente lo lleva muy bien y no hay... Vamos, a nosotros nos funciona muy bien y nos curamos en salud, dándole un poquito más de tiempo para que se restablezca eh, un poquito la, la mucosa. Y también es el tiempo que recomendamos el alflorex, dos meses, hacemos así en bloque. El carbón activo en casos de muchos gases eh, también puede ir muy bien como la dispersia, meteorismo, los gases porque absorbe las, eh, el exceso de gas y también de los metabolitos que pueda estar generando si hay un sivo de, de hongos, como luego veremos de cándidas. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, esta permeabilidad deriva de que eh, se van eh, alterando las vellosidades, como pasa en la enfermedad celíaca, se alteran los transportadores proteicos, sobrecarga hepática y hay una fermentación bacteriana de carbohidratos. A largo plazo, también puede favorecer las intolerancias. El déficit de DAO, que es la monominosidasa, que es la que genera la estaminosis alimentaria, que también es algo muy habitual hoy en día, en las consultas. Eh, ¿Os suena de la acumulación de histamina que se están haciendo ya pruebas? Pues se eh, mide la actividad de DAO y se mide qué alimentos generan histamina en el cuerpo, eh, porque está relacionado pues, con trastornos también metabólicos, no solo de sobrepeso, sino alergias, asma, eh, dermatitis atópica, fatiga crónica, el síndrome de fatiga central, o sea, la, el, la puerta de todas las patologías autoinmunes inflamatorias es el intestino. O sea que simplemente eh, es eh, activar un poquito esa predisposición genética que tenemos cuando el intestino pues, lo vamos descuidando con nuestros hábitos de vida. es grasa como ya dijimos, déficits nutricionales, inflamación intestinal, astenia y... Eh, desaparece la producción de los ácidos grasos de cadena corta eh, dejan de estar en los niveles habituales y esto se ha relacionado también con el cáncer con el cáncer de colon porque son protectores del de, de contacto con las toxinas vale. causas que pueden favorecer esta, este SIBO? pues tanto causas anatómicas como pérdida de la motilidad que también es algo muy común en el mostrador en la edad avanzada, eh, nuestros pacientes normalmente se preocupan siempre porque pierden un poquito ese hábito de tránsito diario, eh, enfermedades neurodegenerativas, obesidad, fibromialgia, dietas pobres en fibra, fármacos anticolinérgicos, están eh, favoreciendo mucho eh, el SIBO, fijaros, muchos son habitualísimos en nuestro día a día, antihistamínicos, antiparkinsonianos, broncodilatadores inhalados antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, en menor medida la loperamida y cuántas veces damos loperamida en trastornos intestinales y opioides que cada vez eh, se están recetando más eh, en, en las consultas de eh, los médicos en España no tanto como Estados Unidos pero hay una eh, tendencia al tratamiento con opioides patologías autoinmunes eh, y fármacos Estamos viendo muchísimo, muchísimo en la consulta eh, que cuando hay el diagnóstico de helicobacter pylori, el tratamiento antibiótico, como es tan agresivo, eh, hay gente que no lo tolera, lo, lo, lo termina antes de tiempo. Pero la gente que lo termina, al cabo de unos meses empieza con diarreas y distensión abdominal. No sé si os ha ocurrido está siendo súper frecuente ¿por qué? porque el tratamiento del helicobacter es tan agresivo que se carga la microbiota y genera luego ahí un batiburrillo que o le recomiendas a la persona cuando va por el tratamiento del helicobacter que se lleve un probiótico separado dos horas y cuando acabe el tratamiento este de la patiterapia eh, lo mantenga un mes para intentar deshacer el, el desavisado ese que se le generó o luego vamos a tener un problema añadido, está pasando muchísimo y cada vez se están diagnosticando más píloris positivos. No sé si lo estáis notando también en la, en la farmacia. Entonces, eh, factores de riesgo del SIBO. Los celíacos tienen un 20% más de, de, de riesgo. Eh, cuando tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, como el cromo, la colitis ulcerosa, obesidad, Parkinson, edad avanzada, incluso muchas publicaciones hablan de que las mujeres tenemos un mayor riesgo que los varones a tenerlo. Ya no sé si es, eh, a lo mejor porque le damos más vueltas a la cabeza por norma general y, y hay esa bidireccionalidad mente intestino, pero sí que es cierto que en nuestra consulta, os puedo decir que con SIBO podemos tener un 90% de mujeres y un 10% de, de chicos. Vale, aquí os dejo para que veáis los tipos de SIBO, cómo se diagnostica. Eh, a hidrógeno metano, hay uno nuevo que se llama de sulfuro y ahora le hablan también del sifo que es algo también que el año pasado hace dos no se consideraba sifo se pues hablaba sobre candidiasis ahora le llaman un sifo que es un sobrecrecimiento fúngico es lo mismo ¿qué hay que tratarlos pues todos con la dieta fodmaps menos el de sulfuro de hidrógeno que además de la dieta fodmaps tenemos que quitar eh, de la dieta crucíferas, compuestos azufrados, lácteos enteros, no solo la lactosa, carnes rojas, grasas porque estimula la liberación de las bilis que alimentan estas bacterias, legumbres y este tipo de aditivos. Este es raro, ¿eh? casi no se ve, pero eh, seguro que para el año que viene eh, ya es muy común porque ahora está todo esto en la orden del día. Y luego tenemos el fúngico que os decía, que aquí lo que tenemos que hacer es una dieta anticandidiasis, no hace falta hacer la FOTMAX, pero sí que tenemos que, sabéis que los hongos se alimentan de azúcar, entonces tenemos que quitar los azúcares, los hidratos, la fruta, eh, durante por lo menos un mes para debilitar las cándidas y también los alimentos fermentados. Y luego eh, si queremos intervenir, pues hay también anti, antifúngicos naturales que funcionan muy bien, como la berberina y cepas. De eh, probióticos que nos van a ayudar para no tener que hacer un tratamiento eh, tan agresivo. Además, que nosotros eh, nos tenemos que basar un poco en este tipo de tratamientos más eh, fisionutricionales. Este es, os puse un ejemplo de los test de hidrógeno y metano para diagnosticar el SIBO y las intolerancias y cómo se interpretan. Y un eh, indicador de, de todo lo que está pasando, además de, de esto, es eh, cuántas cajas de espiraxin estáis eh, dispensando últimamente. Pues ese tipo de pacientes son pacientes con trastorno funcional digestivo. Eh, es una pasada, lo que se ha, tendría que multiplicado por 10. Aparte, eh, como es una pauta, lo tienen que tomar dos, dos y dos, una semana, repetir al mes y al otro mes y las cajas creo que traen doce se tienen que bueno, estar toda, toda la semana en la farmacia hasta que cumplen el tratamiento pues ese tipo de pacientes es una forma de captarlos el, pues preguntarle simplemente y, ¿qué síntomas tienes? ¿Y ¿qué edad te encuentras? si ¿te han dado dieta? porque casi nadie sale del médico con, con dieta entonces es una forma de, de ganarse su confianza o cuando vienen con el tratamiento para el helicobacter vino, y también es, es muy fácil de darnos cuenta que estamos ante una persona con un trastorno digestivo. O cuando ya no tenemos más confianza y nos piden algo pues para la acidez, o para los gases o para la diarrea. Yo creo que es fácil eh, agudizar un poquito la escucha activa para darle un, una solución a este tipo de, de personas. Y nada, eh, fue un poquito así a vista de pájaro, ahora os voy a pasar con, con Patrick. Lo que queríamos era que tuvieseis una pincelada de, de los trastornos que nos encontramos más habitualmente y que nos pueden ayudar a dar un mejor consejo y a poner en valor la figura del farmacéutico para ver si podemos conciliar y, y hacer más convenios con la consellería porque tenemos mucho que, que aportar.